me aportó confianza en mí misma, creo ahora mucho más en mí y en todo lo que puedo lograr y también conocer gente increíble con conocimientos súper variados y creo que nunca más, me, o sea, nunca en la vida me voy a olvidar de esta experiencia. somos unos amigos espectaculares, eh, la, el poder compartir con toda, con, con toda esta gente que todos somos muy parecidos pero también somos muy distintos. He aprendido muchísimo, he aprendido de negocio, he aprendido de emprendimiento pero he aprendido de las culturas del resto de América. En realidad me llevo muchas cosas, pero principalmente la riqueza humana que conocí acá me llevo experiencias eh, historias de personas como yo con una experiencia de vida increíble, así que nada, he aprendido un montón. Espero que, que este programa siga cambiando la vida de muchísimos jóvenes iberoamericanos porque en el sacrificio está la ganancia y, y fue lo que nos enseñó spinway fue lo que nos enseñó de, de aprender a disfrutar el camino con dolor, aprender a disfrutar el camino con aprendizaje y aprender a hacer otras cosas mientras desarrollamos eh, amistades para toda la vida.